Mi nombre es Gabriel Hernández. Hoy, 30 de enero del 2019, nos encontramos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plante Calpan, en donde tocaremos un tema que ha polemizado y sigue polemizando hasta hoy en día, el robo y desabaso de combustible, que le daremos el nombre del cartel negro del huachicoleo. Para iniciar, les daré el significado del huachicol. Sabemos que esta palabra se le han derivado muchos significados, pero la más aceptada es la que tiene origen maya. Se divide en dos. guachi, que significa robo, y col, se le agregó ese sufijo años después para tomarlo como un asunto ilegal. En resumen, es un acto ilegal de una persona extranjera. Para hacerlo más breve, les daré los acontecimientos. Todo inició. El 20 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un comunicado en que iba a empezar a tratarse el tema del huachicol. Por lo consiguiente, el 27 de enero se lanzó un plan en contra del guachicoleo. El desabasto comenzó el 4 de enero en Tijuana, Hidalgo, Guerrero y Querétaro. Inició el 8 de enero en el Estado de México y en la Ciudad de México. El 13 de enero se dio el último comunicado por el presidente Andrés Manuel, donde dijo que esto solo duraría dos meses. Uno de los acontecimientos más importantes de este hecho fue el que ocurrió el 18 de enero en Hidalgo, la huelipán. Para adentrarnos más en ello, mi compañera Erika Morales les dará los hechos. Muchas gracias, Gaby. Lo que sucedió el 18 de enero de 2019 es una gran tragedia. Se podrá considerar la más grande que se tiene reportado sobre el robo de gasolina. Aproximadamente 800 personas se reunieron en Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo. Testimonios dicen que en las redes sociales se difundió un comunicado donde se decía que se estaba regalando gasolina, lo cual llamó la atención de toda la gente debido a que había un desabasto considerable en la región. Hasta el momento se tienen 117 muertos, 30 hospitalizados de gravedad, de los cuales 4 se encuentran hospitalizados en Texas. Ahora vamos con mi compañera Andrea Medina, la cual se encuentra en el lugar de los hechos. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de y Hidalgo, a unos metros de donde sucedió la explosión a causa de la fuga de gasolina. A mi lado tenemos a la señorita Mónica. Una testigo de lo sucedido, la cual ha accedido a responder algunas preguntas, ¿no es así? Chale, pues sí. Pues, ¿estás sale la tele? Así es. Hola, tía Chonita. Bien, ah, primero, ¿podría comentarnos qué es lo que acaba de pasar en este lugar? Pues sí, mira, yo estaba trabajando tranquilamente con todos y pues estábamos llenando unos tanques, llenando unos pocos. Y pues sí, me fui por otro y en ese momento, órale, todos salen disparados, corriendo como chivos, todos chamuscados. De acuerdo. Y díganos, ¿qué hacía usted aquí exactamente y cómo es que supo acerca de la fuga de gasolina? Pues, como te dije, todos estamos aquí, tranquilos, trabajando honradamente. Y pues sí, yo me enteré pues, de parte de mi tía Chabela, que me dijo que había trabajo. Y pues, con hay trabajo? Pues ahora voy a darle. Muy bien. Por último, ¿quisiera darnos una opinión acerca de los sucesos? Pues sí, mira. Es que me parece muy mal que nosotros, todos nosotros, estuvimos trabajando honradamente y que pues, no tengamos protección, o sea, nadie nos cuide. Y, pues, está muy mal, es gasolina, no le el problema de agarrarla. Pues es nuestra. Y, pues, sí, está muy mal. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Eso es todo por mi parte, así que ahora nos dirigimos al estudio con mi compañera Fernanda Jiménez. Gracias, Andrea. Ante los sucesos acontecidos en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero... Del presente año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita para conocer de primera mano la situación. Tras una reunión con su gabinete, él aseguró que brindará apoyo a las víctimas y sus familias, así como no se ocultará absolutamente nada y se dirá toda la verdad de las causas de esta explosión. También informó que se continuará con el proceso para acabar con estas prácticas sumamente riesgosas para la población por lo que se aumentará la seguridad dependiendo de las zonas. De manera que también él informó que se debe acabar con la corrupción. Asimismo, él hizo un llamado a los habitantes de Tlahuelilpan y a los sobrevivientes de la explosión para que den su testimonio y se pueda dar una conclusión a la explosión. Los mantendremos al tanto de lo que suceda y las próximas Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al huachicoleo en la República Mexicana. A continuación veremos algunos de los memes que están circulando en las redes sociales sobre el huachicoleo. Sabemos que el meme es una manera actual de expresarse y de criticar a nuestro entorno. Este se ha vuelto viral pues de cierta manera expresa la realidad pero con un toque de humor. Estos no hicieron falta y se vieron presentes durante la polémica de huachicol pues el humor mexicano ante las tragedias no puede faltar. sintonizarnos. Nos vemos a la próxima.